21 de diciembre del año 2001 y es nuestra misión número 2278. ¿Qué opinas de la situación del país? Que si es muy difícil de contener, que va a escapar por cualquier lado, ya no, no cabe más nada debajo de la esponja. El país sigue convulsionado. Una lógica de construcción de comunidad, de, de sentido. Ya cuando entran, se meten con la propiedad privada, ya la cosa. Ah, sí de apertura y de encuentro. Pero muy, muy, muy grave, muy serio, ¿eh? a, a los lugares públicos, a las plazas, a los barrios, a las rutas. Atención, señores, aquí, ¿eh? Aquí, aquí, paradita, donde estoy ahora. Atención, presten atención, ¿eh? La gente está con hambre, la gente está mal, la gente está desesperada. Y presten atención, ¿eh? de sitio. Episodio 2, diciembre. Bueno, Hernando, muchas gracias. Es importante gracias. para destacar... Por favor. Que, eh, ...que estos dos días han demostrado que ni los paros de Moyano... ...ni este, la movilización de ninguna oposición, de ningún partido político... ...ha logrado lo que logramos la gente. Unidos, hijos, uh -huh. ancianos, jóvenes, sin violencia. Porque la violencia vino de parte de ellos... Por eso hay 23 muertos. La violencia es de ellos. Pero nosotros hemos demostrado esto. Este pueblo puede demostrar a partir de ahora que es capaz de, de no dejarse convencer por engaños que hay que continuarla. Eso creo que es lo más importante, que hay que continuarla. cierto? Y continuarla de esa manera. No queremos los paros en Boyano. No nos interesa el paro en parodombollanos. Esto inauguró una nueva forma de protesta que por lo pronto es la más efectiva de todas. Sin ninguna duda pero sin ninguna duda. Bueno, Arnaldo, muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, te agradezco mucho. Hasta luego. Pero volvamos un poco atrás. En el episodio anterior nos quedamos con la renuncia de Chacho Álvarez en el medio del escándalo por las coimas del Senado. Desde entonces se empiezan a precipitar una serie de hechos. En octubre del 2000, Domingo Cavallo vuelve a ser nombrado como ministro de Economía. Sí, la misma persona que ideó el plan de convertibilidad a principios de los 90. El cuarto de la mañana, amigos, y se nos tapa de los diarios de hoy que el gobierno quiere que la visita de el número dos del Tesoro norteamericano, el señor John Taylor, en Argentina acelere desembolso del Fondo Monetario Internacional que ya estaban programados. El objetivo es esquivar el fantasma del FOL. Sí. ...así es lo que plantean. ¿eh? El hombre va a estar de visita aquí en la Argentina. Vamos a ver qué va a pasar. Estamos en comunicación telefónica con el vocero presidencial Juan Pablo Belac. ¿Qué tal, Belac? Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, Comandante. Muy bien. ¿A qué viene este hombre? Bueno, este hombre viene a pedido del Presidente de la Nación, pedido que le transmitió a George Bush, Presidente de los Estados Unidos, cuando conversaron en Iguazú telefónicamente y Fernando de la Rúa le explicaba la situación de la Argentina, su política para sacar la Argentina de la crisis y la necesidad de que el Fondo Monetario Internacional reconociera el esfuerzo que Argentina está haciendo. Uh -huh. Y naturalmente Bush se comprometió a interceder ante el fondo para ayudar a la Argentina y obviamente envió a su segundo en economía con el objeto de que venga a dialogar con nosotros y conocer eh, en el lugar los problemas de la economía argentina y, y las eh, posibles soluciones que plantea el gobierno con su política de Ficero. ¿No es una muestra más de dependencia? Un punto que da cuenta de la debilidad del Gobierno de la Alianza son las elecciones legislativas de octubre de 2001. El resultado es calamitoso para el oficialismo. La Alianza gana solo en 6 de 24 distritos. Hasta ese momento fue la votación con menor porcentaje de participación desde la vuelta de la democracia. Era clara la crisis de representación. Frente a la debilidad demostrada en las urnas, el capital financiero le soltó la mano al Gobierno. Lo que siguió fue una fuga masiva de divisas que provocó la quiebra del sistema bancario. El 3 de diciembre, el gobierno impone el corralito, una medida económica que limitaba el retiro de dinero de los bancos a 250 pesos por semana. Esto impactó directamente sobre la cantidad de plata que circulaba en la calle. Son 16 días de una tensión en aumento que el gobierno no sabe manejar. El punto de no retorno. A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional, junto a la cadena Celeste y Blanca de Emisoras Argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles. Demuestran la culminación de un mar de el 19 de la noche, después del anuncio en la tele de la Rúa, sin saber bien cómo, terminé en Plaza de Mayo, ahí con, con toda esa multitud. Participé de toda esa resistencia sobre la Avenida de Mayo hasta el Congreso. A pesar del estado de sitio que prohibía las reuniones y la libertad de circulación, o mejor dicho, a partir del estado de sitio, la población sale masiva y espontáneamente a la calle. En Buenos Aires, primero se juntan en las esquinas de los barrios. Después, la concentración se mueve a Plaza de Mayo hasta la madrugada, cuando la policía reprime. Eh, al otro día, Recuerdo que me costó encontrar razones para ir a trabajar, ¿no? sentía como que se había producido como una ruptura, que ya nadie iba a seguir con su vida como hasta, hasta entonces. Igual tomé el bondi, me fui a trabajar, pero al rato tipo 12 me muestran por una pantallita de TN en una compu las imágenes de lo que estaba pasando en la plaza. El 20 de diciembre de 2001 yo tenía que tomar examen en una secundaria de Temperley. Me costó llegar porque no conseguía bondi. Cuando llego, me bajo, me empiezo a caminar desierto total. Me cruzo con un alumno. Profe, ¿qué hace acá? Usted está loca. Váyase, váyase que están todos eh, a los tiros desde los techos de las casas. Llegué a la escuela, igual, nada. Me encuentro con una profe, le digo, ¿qué hacemos acá? Vámonos. Y así nos fuimos, nos... llegamos a la estación. Tomamos el último tren que logró pasar y a partir de ahí nos fuimos para, para Plaza de Mayo. Y así llegamos y bueno, para el resto ya lo conocemos. El 20, el 20 de diciembre cayó jueves. Ese mediodía, alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo, las madres hacían su ronda habitual. Con el estado de sitio vigente, la policía montada reprime a las madres. Que lo vimos en una tele en el galpón comunitario. Y quien habla es Pablo Solana, integrante del movimiento de trabajadores desocupados de la Lanús. Y lo que iba a ser una asamblea a las 5 de la tarde fue una asamblea en ese momento. O sea, eh, vimos ese hecho de, de represión, de, de golpes al grupo de gente y, y a las propias viejas que estaban ahí en la plaza, creo que fue sobre el mediodía, eso si no me falla la memoria, y dijimos, bueno, bueno, la asamblea ahora, avísale a Pedro, a aquel, el que venga, de los 200 llegamos a 70, pero dijimos, compa, vamos para allá, esto se va a desbocar más todavía, no hay que dejar pasar ni que le peguen a las viejas, ni el estado de sitio, ni nada. Y ahí, cuando ya estábamos llegando Hacia las vallas de la Casa de Gobierno eh, nos empezaron a tirar gases. Entonces un pibe mojó la camiseta y me la puso en la cara para que no me ahogara. Salimos corriendo, nos escondimos en una obra de construcción primero y después vinimos hasta el Congreso. Ya había un hombre medio muerto ahí en una, en una escalinata. Todo era, era trágico, tremendo, golpes, palos, gases y todo. Nos peleamos mucho con la cana. Y ahí ya empezó a ser muy pesado. Han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañera Recolve, la golpearon. Son unos hijos de mi puta mal paridos. Y para picar este plan de hambre tienen que hacer esto. Y nos Eso fuimos agrupando pico. las madres tomadas de brazo para que nos llevaran de a una. Y nada, y golpes, y llevaban más pibes y más balas y más. Era muy duro. Y nosotros nos quedamos en la plaza y ahí fue el ataque. Ese ataque brutal de los caballos por un lado y la policía por el otro a pegarnos, a golpearnos. Nos golpearon muy duramente. Nosotros corrimos como pudimos. Nos salvó la gente de que tenía un camioncito de la radio. Existía una rabia colectiva contenida y había que llegar hasta la plaza como fuera. Ir a Plaza de Mayo era pescar un colectivo como hacíamos siempre. La terminal del 17 está a unas 15 cuadras y el 17 entra más o menos para la zona de capital. Con la complejidad de que el estado de sitio estaba y que La Cana estaba patrullando todo con Itaca por todos lados. Entonces nos, eh, nos escoltan, digamos, y nos preguntan a dónde vamos. Vamos a la de sede municipal de allá, que nos mandaron a averiguar por los planes, cualquier chamullo, como para poder caminar, todos muy tranquilitos. Y en la terminal de colectivos, no sé si tuvimos suerte, o bueno, esas suertes están dadas a veces, el responsable de turno y un par de los colectiveros estaban entusiasmados con las protestas. Entonces dicen, suban muchachos, que vamos, subimos nos escolta de nuevo la cana y le paran el bondi, porque ahí ya veían que no estábamos yendo a, a la dependencia municipal y, ah, pero creo que habíamos cambiado de la Nusa Avellaneda, entonces avisan y el, la patrulla que va es otra y le cruzan en la patrulla, pajean ahí la citaca, le dicen al chofer a vos te tomaron el colectivo y como éramos dentro de un grupo más o menos normal, dice no, no, esta gente no son los piqueteros, nada me pidió la empresa que los lleve para allá. Mira el loco, nosotros ponemos cara de boludos y como le habían pasado un reporte por diario, por radio y no sabía él, no nos había visto en todo el trayectorio, pasamos de largo. Ya ahí, el, la última media hora le hicimos charlando con el chofer sobre la UTA, cómo están los delegados del sindicato y qué bueno, pues, la, la próxima, tu turno, dónde los dejo, déjanos donde se pueda y llegamos. Llegamos a la altura ya de... mí. Pude llegar con el grupo de compas hasta la barricada de Perú y Avenida Mayo. Recuerdo que estaban en obras y había un volquete con muchas piedras y muchos cascotes. Pero ya también a la hora que habremos llegado, 3 de la tarde, ya mientras estábamos en esa barricada nos avisan que le dieron un tiro a un compañero en el HSBC, creo que era 100 sí, metros atrás. Eh, no me acuerdo ahora cuál de los compañeros asesinados esa tarde... Era, pero entonces bueno, aguantemos, pero tampoco hagamos cualquier cosa. Y nada, la idea era igual nosotros. Para nosotros era la batalla de Plaza de Mayo, era recuperar la Plaza de Mayo Nuevo. La gente hizo como una pequeña línea para evitar que pase la policía con tachos de basura, con un cartel de publicidad y con algunas cosas rotas de vidrio que, que había por ahí para tratar de evitar que la policía pase. Pero bueno, cada vez que la policía, cada vez que alguna persona se acerca un poquito más a la casa rosada, es cuando la policía vuelve a reprimir violentamente. Recordemos, hay varias, hay muchísima cantidad de policía. En este caso hay gente de la Superintendencia de Drogas Peligrosas que está un poco más atrás, eh, con palos más adelante está la policía montada y por un costado está llegando policía en motos de a dos... Superintendencia que, que de Drogas reminente. Peligrosas. ¿Cómo, cómo? Me dijiste superintendencia de drogas peligrosas. Exactamente, porque desde el día de ayer, cuando, antes de que se firmara el estado de sitio, ya sí. se, se marcó el acuartelamiento de todos los policías, con lo cual hasta los que están de licencia o de vacaciones tienen que estar participando en ah, estas represiones. No, yo pensé que iban como proveedores, no sé, no, no entendía ¿Eh? <risa> yo no me quiero arriesgar a nada estoy en el lugar, Roberto no, no me... tranquilo, bueno, bueno, no, bueno a ver si están escuchando la ra. Walter, eh, ¿Eh? ¿se sabe ya en la plaza de Mayo de la renuncia de De la Rúa? ¿qué? ¿Eh? si se sabe ya la gente en la plaza que ha renunciado De la Rúa mira, yo acá no se sabría decirlo ¿sí? porque hay mucho hay mucho sitio, pero no se sabe bien ese tipo de informaciones, yo lo que te puedo decir es lo que está pasando en la calle, los enfrentamientos de la policía contra la gente constante todo el tiempo que van y retroceden, avanzan y retroceden. Hay heridos de todo tipo, ahora acá tengo al lado mío un herido de bala. Digamos es, que es, no hay tiempo para recibir información. Está, ¿no? No, no, no, estamos hablando no, de un herido de bala de plomo. Sí, sí, exactamente, está sangrando terriblemente acá tirado en la calle y no viene a decirlo. Eh, ¿Qué es que está? Que, ¿Qué están haciendo los manifestantes, digamos? están, hay, digamos, se percibe la una... Hace, la gente hace de todo, la gente camina, la gente corre, hay gente que resiste, gente que se va, gente que viene, está pasando de todo acá. ¿La policía? La policía es lo que te digo, reprime, ataca, avanza contra los manifestantes, después retrocede y vuelve a empezar. Ataca, nuevamente retrocede cuando lo pueden repeler la gente y vuelve a empezar de nuevo. Hay tanquetas, hidrantes, hay hidrantes, hay camiones de asalto, hay patrulleros, de todo. Y el servicio, el auxilio médico para esta persona sigue sin llegar. Bueno, repetí la dirección así. Lima y Venezuela. Lima y Venezuela. está viendo la policía hacia el móvil. Bueno, Walter, te agradecemos la comunicación y seguimos en contacto. Bueno. Hasta luego. nunca. Leonardo. Sí. Eh, nos llegó una información de que hay aproximadamente unos 300 motoqueros que después de la muerte de uno de ellos están atacando a la policía, van y vienen. ¿Una, una política? Mucha gente en moto que Ajá. está dando vueltas por el lugar, toca sus cocinas. En un momento persiguieron a un patrullero y bueno, el patrullero obviamente salió a la corrida por una necesidad de que no lo destruyeran. Estamos a, a pesar de que los jefes de, de la policía están diciendo que eh, disparan al aire y solo... Eh, bala para eh, decomprimir la, la manifestación, lo raro es que se ve y, y está a la vista de todo el mundo y de todos los medios que eh, la policía está apuntando a los cuerpos de las personas, hubo incluso denuncia de gente que se nos acercó que nos dijo que había a, que la policía había fusilado a, a un joven que estaba manifestando. Esto... ¿Pero qué pero, guardar el orden, recordar el orden. Pero la forma es evitar que nos agredan y que nos agredan a todos. La de... la de... ustedes, perdón, por... a que que estamos... estamos con escopetas, estamos con escopetas, con calcitos anticompulsos, con punta de goma y estamos pintando al aire. Esta es la represión que hacemos. Pero, o no sea, no puede haber personas en la plaza de mayo. No. A, partir de, a partir de ese momento, no, porque repito, está cayendo la noche. No queremos que haya gente. El sentido que se busca no, instalar no, no. es increíble. Gente que, que la se la interpone la en una represión. ¿Están los muertos? No, no, no, sé, ¿No hay no, no, muertos? No, desconozco no, esto, eso, ¿eh? No, no, no. Creo que no, ¿eh? No, no tengo conocimiento. ¿La seguridad del presidente está garantizada? Seguramente. ¿Seguramente? ¿No, Con el correr de las horas, la tensión era cada vez más grande. A las 7 de la tarde, De la Rúa renuncia a la presidencia y cerca de las 8 abandona la Casa Rosada en helicóptero. ¿Quién daba las órdenes? Pero bueno, yo vi eso. Vi a Cana de Civil bajando de auto de Civil y tirando al bulto para que limpiara Avenida Mayo. Ya estábamos replegados en 9 de julio, no todavía con la idea de irnos, de seguir manteniendo barricadas en todos los puntos que se pudiera hasta que uno de los corrillos era, eh, parece que renunció, parece que renunció. Aprovechábamos, ya que pasábamos informes periódicos, a la compañera que hacía base con los listados de quienes habíamos participado para preguntarle qué sabía. Sí, ya todos los medios están diciendo eso. Y el qué cagazo, me emociono, qué cagazo, qué cagazo, echamos a De la Rúa a los hijos del cordobazo. Ahí prende un poquito y, y fue como el momento de festejo. Estábamos igual con preocupación porque se estaba, estaba oscureciendo y replegar a Constitución, que era nuestra forma de volver al conurbano, tampoco era fácil, porque Constitución ya estaba bajo control policial de, de gente civil y todo, entonces había que sacarse ropa mojada, ropa manchada, y tratar de hacerse ciudadanos normales para pasar por Constitución y poder ir volviendo. Se vive el momento con cierta dualidad. Por un lado, la caída del gobierno fue considerada como un triunfo popular. Por el otro, el costo fue muy grande. Por otro lado, el SAME ya confirmó esto de, de los tres muertos solo en este radio, eh, su, que se suman a los muertos de ayer y de, de, del, del desarrollo del día en, a lo largo del país. Así que, así que bueno, es, es un número importante. Hay 18 heridos de balas acá. Así que, bueno, siguen sigue sumando y, y la gente, te digo, no se va. La gente sigue estando acá cuando se llevan el cuerpo de Benedetto ahí con un agujero de bala en la cabeza ya todos sabíamos que las detonaciones eh, podían ser de balas de plomo ¿no? y lo lógico hubiera sido eh, resguardarse o directamente irse ¿no? yo tenía una eh, una anelita de menos de un año ¿no? mi hija nació en, en el 2001 pero eh, bueno recuerdo eso en los ojos de las personas que estaban había como una fuerza y era también un sentimiento que, que nos unía y que anteponía lo colectivo sobre lo personal. ¿no? Creo que la, la multitud se movió de manera, con, con inteligencia ese día, pensando y actuando con sentido de, del momento y con mucha entrega. ¿no? Me sentí un poco eso, ¿no? como, como la célula de un cuerpo colectivo. ¿no? Me olvidé un poco de, de quién era antes. un cuerpo colectivo que tenía hambre y bronca. ...por todo este lugar. En la esquina exactamente de Lima y Poli-Tiriboyen está el Banco Nacional de, la Banca Nacional del Laboro totalmente incendiada. En este caso totalmente destruida e incendiada. Nos intentamos subir ahora el móvil como para seguir comentando la situación. Pero bueno, la noticia es que se llevaron cinco detenidos, todos heridos de bala. ...y bueno, eh, lo que vemos aquí es esta situación de una 9 de julio totalmente devastada... ...estas son las noticias que estamos viviendo y dando vueltas... ...se sigue encontrando cada vez más gente herida por todo el trayecto... Eh, Gustavo, ¿qué, otros, qué, ¿qué es lo que hay en llamas? Es, de, de, hablabas de la Banca Nacional del Labor... ...hay otros edificios locales, bancos que están Mirá, siendo atacados... te comento, eh, hay distintos edificios, sobre todo en el microcentro... ...el Banco Provincia está casi totalmente destruido consolidar por la Avenida de Mayo, McDonald's, el Burger King también, muchísimos locales. La gran mayoría de los lugares que estaban en el microcentro están totalmente devastados, destruidos, después de la gente que fue pasando con la bronca, después de la terribles, las terribles represiones que se estuvieron dando durante todo el día de hoy. Hay banderas colgadas. En la violencia partes, estatal la, ¿no? también ¿no? se cobró víctimas en el conurbano bonaerense y en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Corrientes, Tucumán y Córdoba. En total, fueron asesinadas 38 personas entre el 19 y el 20 de diciembre. Nueve de ellas eran menores de 18 años. A nivel institucional, la Constitución prevé una serie de mecanismos en caso de acefalía. Lo que continúa es una seguidilla de presidentes provisionales. Fueron cinco en 10 días. Finalmente, el 2 de enero de 2002, la Asamblea Legislativa elige a Eduardo Dualde como presidente de la nación. Pero la crisis de representación política estaba lejos de terminar. Hola Giselle. Hola, sí, sí. Sí, ¿De qué cantidad de gente estamos hablando en la intersección de Corrientes y Ángel Gallardo? Mira, te cuento, ahora aparentemente se está acercando la gente que estaría eh, autoconvocada también en Calabrini, Ortiz y, y Corrientes. Ajá. Eh, acá, no, no sé, más o menos debe haber alrededor de unas 100 personas Se siguen sumando vecinos, acá está empezando a lloviznar, pero... ¿sí? gente con chicos, con cacerolas y están hablando de los vecinos se está haciendo una lista de los que quieren hablar se está hablando, se está exponiendo lo que cada uno piensa se está abriendo un debate y, y bueno, está cortada la calle hay un poco de policía, se está diciendo que se acercan más policías y bueno, se prendieron fuego algunas cosas como para marcar un poco eh, que acá hay vecinos, autóctonos Muy bien, entonces en corriente y Angel Gallardo, si son vecinos, se pueden acercar porque esto continúa todavía Y se está participando, que es lo importante de este país, participar y hacernos oír Muchas gracias Giselle por el contacto, ¿eh? hasta luego Hasta luego Esto fue una producción del colectivo La Tribu en este episodio escuchaste a Walter Isaías, Pablo Solana, Juan Bailac, Mariana Corral, Nicolás Postumís y Roberto Ruiz. Agradecemos especialmente a Juan Pablo Fernández por su interpretación de Trabajar de Palo Pandolfo. Trabajar el sexo y la tierra Trabajar el espíritu bien Trabajar con nuestras esposas Trabajar, trabajar aunque todo nos duela, trabajar a futuro y ayer también, trabajar en el campo y en la escuela, trabajar, trabajar fuera de la burbuja. Trabajar como un juego también Trabajar que no pare la lucha Trabajar Cuando miro la cara del cielo Sonrisa de luna La fuerza de estar vivo y transpiro, trabajar, que se abra la tierra, trabajar la luna de miel, trabajar por la paz, no a la guerra, trabajar. Trabajar por una vez en la vida, Trabajar, como un juego también Trabajar, aunque te duela el alma y los pies Trabajar Se cayó la cabeza de tanto llenarse de gloria Como late la historia, es saberse animal poder celestial y por eso Tienes que trabajar, trabajar, trabajar. El sol no perdona, trabajar aunque no salga bien, trabajar bajo el sol a sombra, trabajar, trabajar como una hormiga como si pies y el hornero también Trabajar Como toda maestra Trabajar Trabajar El sexo y la tierra Trabajar El espíritu bien Trabajar Con nuestras esposas Trabajar Trabajar como la nube y la hierba, trabajar como la madre del bien, trabajar la fuerza de la tierra, tra. Oh uh.